¿Qué Tal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy vamos a platicar con Maribel Rosas. Le tenía yo muchas ganas a esta entrevista porque, bueno, primero, primero me, me la presentaron, ¿no? Un amigo, Manuel, me dijo, oye, mira, entrevista la y mira, ta, ta, ta. Y dije, sí, sí, tú tráela. Obviamente, pues te estoqué, Maribel Rosas, con nosotros y ya no veo yo estoqueando así de a ver qué, qué onda, ¿no? Y vaya, que se venía una eh, gran competencia. Este domingo se acaba de celebrar una competencia en Acción Nacional entre dos planillas y las dos tenían un gran potencial, ¿no? Así es. este, La otra Maribel, porque se llaman las dos Maribel, Chicale, pues es, es así como, como de la creme, ¿no? De la creme, <risa> así como de no de, de allá, pues porque, bueno... Es eh, esposa de quien fue presidente municipal, ¿no? De Omar Coyo, ¿verdad? Así es. Entonces, pues, era así como de... Ya sabe, ¿no? Incluso... Eh, me encantan las asambleas del PAN porque es así como... Como, a ver, ¿no? Se para alguien a presentar, ¿no? Y así entonces, va. si alguien tiene que ser muy representativo, pues, del partido y todo, ¿no? Sí, entonces sí, se sienta, sí. entonces pasa el otro. Y entonces, o sea, es una exposición ahí entre todos los panistas, la militancia... A mí me dio mucho gusto, número uno, Maribel. Este, bueno, más allá de que tú hayas ganado, que después me dijeron, no, es que sí va a ganar de veras. Sí, sí va a ganar, me dijeron mis fuentes, eh, sí, bien sí. informadas, que ibas a ganar. Y sí ganaste. Sí, gracias. Pero estuvo dura la competencia, estuvo dura. Así es. Y bueno, a mí me da mucho gusto porque se vivió una democracia muy padre. O sea, hubo orden. Claro, que hubo gritos así, eh, pues la efervescencia, pero, <risa> pero no hubo sombrerazos, no hubo mentadas, no hubo impugnaciones, no... Afortunadamente. Nada de no. eso. Pues antes que nada, felicidades. Muchas gracias. ¿no? Es, gracias. Es, es, es, es muy padre poder felicitar a alguien. También hemos tenido aquí quien no gana y viene enojado y voy a impugnar y ay, que se sí, siente sí. bien gacho, la verdad, pero en tu caso me da mucho gusto porque eres una mujer... Que eh, eh, ahora sí que le has caminado, le has sudado la camiseta, has estado desde abajo no, apoyando campañas, sí, sí. en fin. Entonces, a ver, quiero preguntarte cómo te sientes antes que nada. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Sí sabías que ibas a ganar? Pues, platicando con la militancia, me habían ya ofrecido el, el voto de confianza. Entonces pues a lo mejor en el momento pueden cambiar de opinión, es válido, uh -huh. pero la percepción que yo sentía era aceptación uh -huh. y eso me dio confianza a decir, hay muchas posibilidades, o sea, por eso yo estaba tranquila, digo, no hubo temas de desesperación o... No, no, no, fue tranquilo, eh, al final también aceptaría la decisión de la militancia, si hubiese sido contrario, pues también. Uh -huh. Digo, la experiencia ya me la llevé en participar, en tomar la decisión, que fue un gran reto para mí. Ya lo creo. Porque no fue fácil, ah, digo, no ha sido fácil para las mujeres caminar, trascender, ha sido complicado, por muchas razones, pero al final creo que la decisión es lo más importante, participar participar porque muchas mujeres Maribel no participan ahí. exactamente no participan porque sí es un ambiente muy rudo sí definitivamente eh, eh, hay más eh, polarización cuando hay una mujer Así es. y a veces hay mucho más violencia porque sí. ahí tiene más frentes de ataque una mujer claro. hasta la ropa hasta que, que el peinado que hasta o sea cosas sí, tan sí, absurdas sí. como eso son blancos de ataque no, no y fíjate que también el tema de que para un varón es complicado decir Ay, ¿y por qué una mujer? y ahora me va a venir a decir una mujer lo que tengo que hacer sí, claro. y ahora me va a mandar una mujer no, no es eso, es simplemente buscar oportunidades porque tenemos las mismas capacidades porque también tenemos habilidades y también pensamos y también sentimos igual que un hombre, solo que pues muchas veces nuestra cultura pues ha limitado a la mujer a participar en muchas cosas. Y bueno, hoy se da la oportunidad y agradezco la confianza de la militancia, porque también sé que muchos hombres, muchos amigos militantes externaron en diferentes reuniones el apoyo y que ellos resaltan el valor de una mujer no solo porque es madre, esposa, amiga, sino porque es generadora de vida. Y creo que ahí tenemos un valor especial y muchos lo reconocen y se los agradezco porque es parte de adaptarnos ya a la nueva, a la nueva civilización que de alguna manera ya no estamos en tiempos atrás, vamos modernizándonos, vamos creciendo, vamos transitando, o sea esto no se puede quedar así y digo, hoy aplaudo el tema de las mujeres en diferentes cargos públicos porque como bien lo dice Seri somos señaladas somos criticadas intimidadas Oye, y aún así y, perdón, tenemos hice... que sacar la fuerza y el valor de decir, pues a pesar de esos obstáculos, participo y voy Claro. y, y también se me pasó un tema ¿eh? que si estás casada o, o, o divorciada, o viuda, o soltera. <risa> si tienes hijos, si no tienes hijos, también, claro. ¿eh? Que, que porque no tienes marido, ¡uh, claro! ¡Qué carácter no, ha de tener! No. Que, ya bueno, no hay congruencia, sí, claro él. No, no, no. Y, y si tienes el marido, claro, ese es un marido barco, que la, o sea, todo, todo, o sea, la vida personal de una mujer siempre es más vulnerable. exhibida exhibida y, eh, sí, y muchas, muchas veces atacada. Yo creo que ahí... Eh, digo, nunca se va a dejar el papel de mamá, o sea hay que cumplir el papel de mamá, de esposa, de amiga, de hermana, en fin, creo que nuestro rol es de 24 horas, los 365 días del año. Pero pues bueno, al final si a veces no funcionan las cosas, pues no también, no, no pasa nada o sea, tenemos que seguir adelante, y precisamente ese es el valor de una mujer, de a pesar de las dificultades, problemas, diferencias de la vida, que la vida te pone, pruebas, hay que seguir adelante, hay que tener ese, esa capacidad de valorarnos, de amarnos, y creo que eso no es una limitante, no es una limitante, porque tenemos manos, tenemos voluntad, tenemos decisiones propias, y eso es lo que cuenta. Y también preparación política, por ¿En su tu caso, caso sí. En mi caso ha sido el camino, la trayectoria, el trabajo continuo, como lo he manifestado, y que pues al final es el fruto del trabajo, nada más. Creo que en este sentido he sido fiel al partido, leal. Fíjate que hoy me sorprende gente que dice, es que hubo... E ...intimidación, es que hubo dinero, es que hubo preferencia... ...o sea, a ver, cuando una persona tiene valores... ...yo tengo la libertad para decidir por mi voluntad propia... ...o sea, ese es el valor que el panista va a ejercer en una boleta y en un voto... ...y la otra, el decir, a ver, hay gente que se fue a otro partido... ...hay gente que se fue a apoyar a otro candidato y que teníamos candidato y que teníamos un proyecto de partido, y aún así se fueron y regresan como, ay no, yo soy panista, yo, yo doy, me desgarro por el partido, las vestiduras, cuando en realidad ahí es donde no cabe la congruencia, y perdón, pero esos son de los errores que en el PAN se han cometido y que nos han dividido y que nos han fracturado, y nos llevaron a tener una derrota en el municipio, precisamente por esas deslealtades y traiciones. Digo, eso es peor todavía. Ajá, has tocado un punto muy importante, esto de las deslealtades y las traiciones. Eh, en, en la pasada administración, bueno, pues llegó Karina Pérez Popocat, que sí. eh, de morena ganó, a eso, a eso te referías, sí. y, y pues muchos panistas jugaron la contra, por eso ganó Karina. Así es. ¿Por qué? Pues porque... O sea, levantas una piedra en San Andrés y sale un panista así de fácil. Entonces, vaya. Eh, eh, ahorita incluso Morena como partido, pues no existe. Existe esta ola, esta tendencia que los hizo ganar y los panistas, ¿no? Que, que pues si jugaron chueco, pues se fueron para allá. Bueno, algo les han de haber ofrecido o algo les han de haber asegurado. Quién sabe, ¿no? Eso pues, nunca lo sabemos. El punto aquí que te quiero preguntar es. ¿cuál va a ser la actitud de la presidenta no? en el sentido de, o sea, ¿vas a, ¿vas a perdonarlos o vas a decir, no, a ver papá, esta es una raya, ya no? Es una decisión muy difícil, ¿eh? Ah, no, yo creo que se trata, mira, el proceso interno fue bueno, legitimamos a nuestro candidato, pero ya quedó en el pasado, ya pasó, ya fue. Uh -huh. Ahorita necesitamos sumarnos, integrarnos, y de ahí que ese mismo día le ofrecí a Mari Chicale que se integrara en mi planilla, que ella ay, se integrara ay. y que participara con nosotros, porque necesitamos de todos, insisto, el trabajo no lo puede hacer Maribel Rosas, sola, necesito de todos los panistas, de todos los simpatizantes y de todos los liderazgos que quieran sumar y aportar para... Fortalecer a nuestro partido y que en el 24 tengamos un buen perfil, un candidato o candidata que tenga todas esas cualidades, que tenga la preparación, la experiencia, la empatía con la gente para poder proponer a los ciudadanos algo bueno, algo positivo, algo que haga que nuestro municipio siga trascendiendo, que siga creciendo, que no se quede estancado. O sea, tenemos esa posibilidad de hacerlo y de lo vamos a hacer. O sea, vas a sumar. Vamos a sumar, sí, claro. Ok. Ay, oh, bueno, es una decisión claro. difícil, pero excelente. Oye, ¿y qué te dijo Chicale tu ex contrincante? Ahorita ya no. Pues me dijo sí, que, sí. que sí, pero wow. espero que... Mira, todavía no me entregan la constancia. Uh -huh. O sea, entonces estoy esperando la constancia, pero... Claro, o sea, la invitación está abierta. Yo necesito que esa planilla, que ese equipo se sume, porque no somos enemigos, nosotros no somos los enemigos, el enemigo está afuera y tenemos que suba, sumar esfuerzos. Yo reconozco el trabajo que ellos hicieron, sí, y qué bueno que haya alternancia, competencia, porque eso hace este partido realmente transparente, realmente democrático. Y de eso se trata, de que en el partido se siga conservando el tema de elegir que los militantes conserven ese derecho, y en, en este caso pues me dieron la confianza a mí, lo agradezco, la responsabilidad está, el compromiso también, seguramente daremos los resultados porque conozco del trabajo del partido, necesito del apoyo de Marichical sin duda. ¡Guau! Wow, ¡Ay, qué, qué, qué, qué miras políticas tan buenas! Ojalá sí se portaran todos. A ver, ahorita les voy a comentar porque, oye, este van a decir, ¿por qué le echa tantas flores? No? Si, si ya ganó, precisamente porque ya ganó, porque si no, luego dicen no, sí, claro, ¿a cuánto la entrevista? o sea, porque también así son, no, o sea, ya ganó pero esta flor sí te la voy a echar yo, ¿por qué? pues porque tú no lo vas a decir, te conozco, Ay, sí, ya te <risa> estoy conociendo, es que es chistoso porque cuando presentan a, a Marich Cali, este pues la presentó Ana Teresa Ganda quien no conoce a Ana Teresa ¿no? Sí. Bueno, por ahí me contaron, o sea, me contaron ¿no? que sube a Natere y pues, no, este hace una arenga muy padre para eh, eh, eh, Marishikan. Ok, va, ¿no? Pero lo que no sabía Natere, o sea, yo creo que se, se le resbaló, se le fue, pues qué sé yo, con tanta historia, con tanta trayectoria, es una mujer de 40 años de trayectoria. Fácil, sí, fácil, sí, sí, ¿no? Sí. Y precisamente ahí está su valía pues se le olvidó que la otra Mari que estaba ahí, o sea, Mari Rosas aquí presente, pues ella estuvo en su campaña de la gubernatura y, sí. y, y, y, y se chutó sí, sí, todas. Sí, sí. Y estaba ahí y en la pancarte, quita sillas y pon sillas y que te... estuvo de pe a pa trabajando toda la campaña para Anateli. Y Anateli como que se le olvidó, ¿no? <risa> Entonces, bueno, lo que, lo que es la historia, ¿no? Sí. Dices, dices, bueno, pues... No, y te voy a contar algo muy propio. Realmente, Ana Teresa Aranda fue mi inspiración como mujer. Cuando yo la conocí, wow, Quedé sorprendida por toda esa fuerza que proyectaba. Y que sigue proyectando, sigue ¿eh? Sigue proyectando, pues pero bueno, tú estás un roble. hablando hace... Hace 20 años, 20, 20 tantos años porque yo llevo de militante 24 años, o sea, iba con todo para la gobernatura y de verdad dije, wow, o sea, esta señora, mis respetos, porque uh -huh. hablaba y movía corazones, de verdad, y inyectaba yo, sí, mucho, mucho, sí. mucho, mucho amor al partido y a Puebla. Digo, a pesar de que, pues, su origen no es poblana, pero ya es toda una poblana por toda la trayectoria y lo que ha trabajado en, en nuestro estado. Y digo, para mí fue una inspiración, lo confieso. Después hubo un momento, recuerdo, que ella renunció al PAN y yo me quedé así como que no entendía uh -huh. los motivos, pero, pero uh -huh. sí me dio mucha tristeza porque dije, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese extremo cuando se ha trabajado, cuando ha estado...? cuando ha sido diputada, federal, local, en fin. ¿Ha pertenecido a gabinetes claro, presidenciales? Claro, claro, fue sí, sí. presidenta del DIF nacional, yo recuerdo que cuando estuve trabajando en la administración uh -huh. 2011-2014, tuve el gusto de ir a un evento del Día del Niño allá en Los Pinos, y allá estaba ella, y nos dieron como el pase especial a los sanandreseños de participar, estuvo muy padre, yo esas experiencias las llevo aquí en mi recuerdo y en mi corazón muy grabadas pero también, bueno, pasó esa, top, esa etapa y sí como tú dices, retomando, estuve en el juvenil y estábamos ahí participando con Anatere tengo algunas fotos, un día te las enseñaré donde estábamos, en ese entonces era Eliud Solís el candidato y tengo, así estamos abrazados los tres participando y fue un, una época, un momento bonito porque pues bueno, Anatere arrasaba, sin duda en ese entonces, lástima que no fue gobernadora, porque sin duda hubiera hecho un papel excelente en el paro. Pero pudo haber sido, fíjate, haber si sido en ese el... momento hubiera sido presi a la candidata a la presidencia municipal, le gana a, a Marín, ¿no? Sí, eh, cuando fue... Sí, sí, porque era Melquiades, Marín, Melquiades, sí, ¿verdad? Melquiades, era, era la, sí. la dupla. Sí, sí, sí, sí. ¿no? Y era este, Anatere y el Mosco, para, el, para la capital. Uh -huh. Entonces, le ganó a Nateré en votos a María Marín, pero bueno, como era candidata a gobernadora, pues no, pues hubiera ganado. Sí, o Anatere sea, no se equivocó, ¿de, de, de, ¿de dónde contender? Hubiera sido la presidenta municipal de Puebla. Sí, y lo hubiera ganado no, a María, y claro. bueno, otra historia hubiera sido, pero así o sea, es la política. Y bueno, a ver, eh, en, en San Andrés me estaban comentando, aquí tu equipo, que son... 22 años que tiene Acción Nacional gobernando San Andrés. Así es. Ok. Y desde antes, y esos 22 años ya gobernados, nunca ha existido una mujer al frente del de PAN. Entonces serías la primera presidenta del Comité Municipal de San Andrés. Así es. No, Gracias. bueno. Es correcto. La primera vez, digo, agradezco al partido que hoy se fije en las mujeres y les esté dando el lugar, les esté dando la oportunidad porque sin duda no demerito el trabajo de mis compañeros panistas, pero al final sí es un buen momento para reestructurar al partido con una nueva cara, con ideas frescas, diferentes, por supuesto, y que podamos fortalecer y encaminar el partido en aras de un mejor municipio, porque sin duda esa es la finalidad, que el partido pueda hacer, seguir siendo una buena opción para el municipio y que se siga gobernando con los buenos gobiernos panistas. De acuerdo, a ver, ¿cómo, cómo no volverse a equivocar eh, eh, Maribel Rosas? En el sentido de, pues ya perdieron. Ya, o sea, perdimos, ya perdieron, ya. ya saben lo que es la derrota, o sea, ¿no? sí. de, de tantas victorias, sopas, ¿no? Llegó Morena y ahora, eh, ahorita Morena se está volviendo a fortalecer, eh, eh, Karina Pérez Popocat, la anterior eh, alcaldesa, pues anda movida también y está, o sea, quieren regresar, ahora sí como, <ríe> sonó como, como este... Como de esas películas, ¿no? Que en los episodios, ¿no? Y va el otro episodio y a ver qué pasa si hay desquite o hay revancha o qué va a pasar en el 24. A ver, ¿cómo, cómo curarse en salud? ¿Qué hacer? Primero, insisto, la unidad del partido, fortalecernos. Que ahorita los grupos que, bueno, quedaron un poquito ahí inconformes o decepcionados, pues es normal, el proceso es normal pero al final tenemos que incluirlos, tenemos que fortalecernos, sumar todos los liderazgos y bueno, hacer un proyecto juntos de partido, con Miras al 24. Eh, por otro lado, pues bueno, seguir exhortando a nuestro alcalde Mundo que intensifique el trabajo, que sin duda ahorita va a ser su primer informe, sin duda creo que ha ido avanzando, que hay resultados lo cierto también es que, mira, venimos de una pandemia en donde cerraron muchos sus negocios. O sea, sí. la, la fluidez, la El, economía... La bronca de no la UDA ¿sí? O sea, son varios, hay varios ¿eh? temas Uf, sí. que le han pegado también a la administración. O sea, sí si recaudamos, pero ¿cómo exigirle ahorita al contribuyente, págame tus impuestos si está apenas saliendo? una recesión uh -huh. económica fuerte, la vivimos todos, la pandemia qué tiempo lleva, uh -huh. entonces, dos años aparte, y es... la economía, bueno, la inflación, bueno, le la pregúntale usted a usted cómo está su cartera y ya con eso o, ya... O compro para comer o pago mi impuesto, ¿Sí? o sea, también hay que tener ese tema muy en cuenta que no ha sido fácil para el gobierno, cómo lo encontró, uh -huh. ¿no? También, y, y no es fácil, no, es, no ha sido fácil para Mundo, pero sin duda sé que tiene la capacidad, la experiencia de sacarlo adelante, de, de seguir impulsando el crecimiento del municipio y eso pues, se va a reflejar, digo vamos claro. un año pero como dicen, tenemos que apretar el paso para cumplir el objetivo claro. porque sin duda el resultado de la administración pues, va a ser nuestra calificación ante la ciudadanía y bueno, yo confío que esta administración va a dar los resultados va a ser el trabajo que tiene que hacer para que el partido vuelva a ganarse la confianza de la, de la ciudadanía uh -huh. entonces Lo ese es el dijiste, tema claro, la clave claro. es el trabajo cumplir los compromisos de acuerdo, ahora la pregunta del millón candidatos o sea, candidato o candidata la presidencia municipal para el 24 en San Andrés que sea oriundo o no oriundo porque son bien celosos también los sanandreseños, no, tienes que ser aquí, no, casi, casi generación, pero de por vida, y te dan ahí la prueba del ADN para ver si eres de estas tierras y si no, fuera. ¿Cuál sería la dinámica? ¿Cuál sería una decisión acertada, dada la política de hoy? Mira, sí somos muy celosos los sanandreseños, sí. definitivamente. Ha costado, ha costado. Pero también tenemos que ir madurando en ese sentido. Creo que todos somos San Andrés Cholula y merecemos las mismas oportunidades. Aquí la clave es el trabajo, porque insisto, si una persona que no es oriunda quiere participar, pues tendrá que hacer trabajo en el partido, tendrá que o sea, darle motivos al panista para poder Decidir El por qué quieren que los apoyemos El por qué quieren ser candidatos o sea, Pero esa confianza la tiene que generar el candidato claro. Digo, obviamente Los sanandreseños nos conocemos Y sabemos de qué familia venimos De qué barrio somos claro. este, Qué hemos hecho Qué cargos hemos tenido ¿qué trabajo hemos hecho en la comunidad? Hasta la novia de la prepa, ahí se sabe. ¡Todo, ¿Todo se no sabe! No en la secundaria, ¿no? O sea, sí, <risa> sí, claro. todo. Entonces, el conocernos pues nos hace identificarnos, tener una identidad. Entonces, es, no es fácil incorporarse con el panista, es, perdón, con el este, municipio tradicional, no es fácil incorporarse, porque hay que conocer de nuestras costumbres, tradiciones, pues solamente así te vas a identificar con la gente. Entonces, digo, no se cierran las posibilidades, por supuesto que no, pero sí tienen que hacer trabajo al interior del partido. Y de ahí uh -huh. vendrá el resultado, de claro. ser o no ser candidato del PAN. Claro. Sí, claro. A ver, hablando de, de eso, ahorita, ahorita voy a leer las, las, las llamadas, bueno, de una vez, porque si no ya van varias y luego nos atrasamos. No. Dice Gil... Gil Amnesia, no, es en serio, Gil Abnesia nos está viendo, Alan Tox, eh, Minerva Gallegos Coyopod, dice saludos a mi amiga presidenta, eh, Remy eh, Gonz, eh, González, ha de ser, Hernández, dice, tenemos a toda una dama y con un perfil muy alto para representar al comité directivo de San Andrés Cholula, saludos licenciada Maribel. Eh, Gil Amnesia dice, felicidades Mari, o sea, sí, sí existe sí, y sí, ya sí. se está aquí manifestando, de veras, <risa> de veras Amnesia, ¿cómo? José Martín, muchas felicidades, eh, Gracias, Mar Ro, Rosasi, dice, es tiempo de rescatar la esencia del panismo, sí, Aurora eh, Cuautla, Minerva Gallegos, dice, una mujer con toda la experiencia, Hermilo, eh, Paisano, dice, pregúntale a Maribel, ¿Cómo somos en San Andrés los del PAN? Saludos, ¿cómo son? Vaya, es gente trabajadora, amiga, comprometida, es gente sana, es gente con ideales profundos, es gente que realmente ama el municipio y que en el partido se siente familia, es uh -huh. familia Antoine Y son rudos y muy políticos, eh. Claro. O sea, Como nada de, de la borregada. Decisiones, no. tenemos carácter para poder defender. Qué y lo, padre. Digo, Eso lo hemos padre. comprobado sí. muchas veces. Sí. Hoy, eh, Juan Manuel López Solís. Eh, Celia Rivera, dice, tu trayectoria y trabajo te avalan, Maribel Rosas Tomé, muchas Gracias. felicidades, Flavia Flores, dice que eres una mujer con experiencia, David García, Elizabeth Zamora, Elvia Maldonado y Aurora eh, Cuautla, eh, comenta, qué gusto saber que eres la nueva representante para los panistas de San Andrés, felicidades y enhorabuena, mucho éxito, dice, digna representante de Acción Nacional, Alejandro Chicotencal, eh, Isela Cuaya, Betty Ramírez, Virginia Ramírez, Jesús Romero, y Isela Cuaya dice éxito, eh, Mari, eh, Jesús Romero también te está mandando saludos, Freud Casa, Elizabeth Zamora dice éxito en esta etapa y muchas felicidades, Blanca Ramírez, eh, Raúl Tomé, eh, y Blanca comenta, todo éxito depende de una preparación y tú la tienes. Saludos. Gracias. Valentín Juárez, Sara eh, eh, Paisano, Raquel Sacatsi Fragoso, eh, te está comentando ella mucho éxito, Jacinto Miscoatl, Sara Paisano, orgullosamente nuestra representante del PAN del municipio. Eh, Raúl Tomé te está mandando felicidades también, Gracias. Elizabeth Zamora comenta otra vez, experiencia, trabajo valores en una sola persona y Betty Ramírez también te manda muchas eh, felicidades Gracias. a ver, para el 24 alianzas o no alianzas es que es distinto en cada región una cosa es la situación es. nacional que ya sabemos cómo está ahí de a peso, las alianzas y que siempre no y que ahorita están en, en un este ¿cómo? en un suspenso cómo es están suspendidas o cómo es pues... están bueno se están dando un tiempo <risa> o sea hazme un favor o sea desde digo como los novios ay vamos a darnos un tiempo es que ya bailo <risa> pero vamos a ver qué pasa porque en política en México hoy todo puede suceder y esto se está escalonando a nivel estatal son situaciones muy distintas y a nivel ciudad o municipio también te quiero preguntar, dada la situación que está viviendo el PRI, por ejemplo, en San Andrés, que eh, eh, está muy incipiente, ha estado aquí Jorge Amador, el nuevo presidente acaba de rendir protesta y él reconoce que está muy complicado y que él se compromete y está picando piedra, pero pues no, es apenas, están como retomando, ¿no? Claro. Eh, eh, el PRD pues creo que no existe. Ahí, ¿no? Entonces, a ver, te pregunto, ¿tú estás en pro de la alianza? ¿Te gustaría una alianza con estos partidos? ¿Sí o no? He escuchado que hay gente, hay amigos que no les gustan las alianzas porque pues no comulgamos en algunas ideas, pero depende si es rentable, si ese partido que puede ser alianza con el PAN, puede sumar adelante. Creo que no estamos en contra de las alianzas, pero eso ya no depende del municipio, eso depende del Consejo Estatal. Él es el que al final hace los convenios para llegar a las alianzas. Nosotros creemos o esperamos, mejor dicho, que pues... Analicen cada municipio A dónde convienen las alianzas Y a dónde no En este caso Pues esperar solamente uh -huh. ¿A ti te gustaría como presidenta? Digo, independientemente de que Obviamente vas a obedecer una orden Que te dé el nacional, el estatal claro. Y lo que sea Pero a ti, ¿cómo lo ves? ¿Sumaría el PAN? La verdad es que ahorita el PAN Es una marca muy rentable En el municipio entonces, insisto, también es, cuando haces una alianza, pues obviamente abres espacios para otro partido. Y de alguna manera, bueno, hay mucha gente en el PAN que quiere participar. Entonces, uh -huh. no lo veo mal, pero insisto, si sí es rentable, si suma, adelante. De acuerdo. Okay. A ver, este dice Oslo Sergio, te está mandando también... Felicidades, y eh, Raúl Tomé también, éxito en esta Perfecto. etapa. Gracias. Y eh, eh, Rami, Rami G, es que no, no sé qué sea. Es G L H E Z, pero está como raro, pero dice no alianzas. Rani dice no alianzas. O sea, sí, ya, ya desde ahorita digo. sí tienes razón, sí, eh. A, a muchos ciudadanos uh -huh. no les gustan las uh -huh. alianzas, digo, insisto. Ya. Ah, mira, Lulú Farrera. La amiga que te presenté, oh, sí, sí, dice, sí, muchas gracias. felicidades, excelente gracias. trabajo y mucho éxito. Gracias. Hermilio gracias. Paisano, dice, aparte en San Andrés las alianzas no suman, les hemos regalado puestos. Dice, y no suman, o sea, no. ¿Sabes? ¿Eh? Muchas veces las alianzas se hacen para que sigan conservando su registro como partido, Ajá, claro. entonces a, a partidos que ya no suman, que ya no generan claro. tantos votos, pues sí les convienen las alianzas, por claro. eso te digo, hay que ver la rentabilidad de cada partido en el municipio, en uh -huh. este caso en San Andrés Cholula, claro. y bueno, pues al final lo que decida el Consejo, uh -huh. pero bajo un an análisis minucioso. Telex Chantes dice, vamos por un comité de puertas abiertas. Pues así, sí es. así será, y me da mucho gusto, ¿eh? porque muchos desde que ganan se suben a un ladrillo, sí. pero la soberbia así y no, sí, claro, ahora me las van a pagar, y no, qué cosa, ¿no? Bueno, oye, eh, finalmente, Maribel Rosas, a ver, yo, yo, yo te quiero preguntar, en dada tu experiencia ahorita que tú viviste en una contienda interna, en donde, bueno, saliste ganadora, eres la nueva presidenta, de Acción Nacional en San Andrés. Ahorita el Comité de Puebla está, está pasando por un momento complicado porque eh, Jesús Aldívar se vuelve a elegir y la sale una planilla que dicen pues, nosotros vamos no eh, por encabezada por Lupita eh, eh, Leal que es diputada actualmente y sí, sí. Eh, Lalo Morales que también es un panista de toda la vida y bueno sí. no este y, y, y resulta que por un documento, ¿no? que, que la verdad yo yo no entiendo dónde está ahí el, el mal de ese documento, pero lo, lo rechazó eh, el, el estatal y entonces impidió que se, que se registraran y van a impugnar, entonces, o sea, yo, fíjate, ese comité está maldito, el pasado, <risa> el pasado, ¿se acuerda cómo estuvo? Estuvo de, de, de a queso las quesadillas, horrible, se fueron hasta tribunales lo impugnaron y bueno Jesús Aldíbar salió el ganador este pero pues le ha ido muy mal, o sea contendió por una diputación, perdió no, bueno, no ahorita regresa ahorita creo que pidió permiso y está Céfalo, no, es un relajo el comité municipal y fíjese es, el, es de los más importantes, incluso a nivel nacional, ¿eh? porque la capital de Puebla es de las más importantes a nivel nacional ah, y bueno, eso está pasando sí. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te deja a ti como panista esto que está pasando aquí? Y que, neta, yo no soy panista y estoy preocupada. Digo, bueno, ¿qué onda con estos cuates? No? Imagínate, los panistas sí han de estar de verdad, de verdad, preocupados. Pues mira, en este tema, la convocatoria es muy clara. Hay que cumplir los requisitos. Los requisitos, obviamente pues pasan por la comisión organizadora del proceso, avalan si están correctos, si no están correctos, y todavía te dan días para subsanar algún tema de documentación. Entonces, creo que al final, ojalá se pueda dar la participación, ojalá se pueda dar opción a la militancia de Puebla Capital, porque es muy sana la competencia, de poder elegir entre dos opciones. Y yo creo que en este caso, pues, Lupita pues, representa hoy un tema importante en mujeres. Es una diputada que está luchando por pues, un trabajo legislativo excelente para los poblanos. Y yo creo que ojalá pueda resolver su problema porque y ojalá se pueda dar una asamblea como en, se está dando en todos los municipios en la mayoría de, del estado de Puebla para que, insisto, la militancia pueda elegir, pueda tener opciones y créanme que eso va a fortalecer mucho al partido sin duda eso legitima más a una persona y la gente se suma más porque hay esa posibilidad de elegir y es sana, es sano eh, la democracia, ejercerla en el partido yo espero que, que se pueda dar y que pues al final haya esa alternancia de participar de acuerdo, Andrés Sánchez y Antonio Tomenos están viendo pues Maribel Rosas, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados, muchas, muchas felicidades muchas y pues ahora sí a trabajarle cañón, porque como primera mujer presidenta, te van a exigir sí. dos, tres veces, pues. sí, sí, sí. Esa, esa parte ya no la sabemos. Claro, ¿no? pues muy contenta, muchas gracias Eri por el espacio, siempre te lo agradezco porque me abriste la puerta y mira, esto ha servido para que pues de alguna manera la gente panista, mis amigos militantes y los que no me conocían, pues sepan quién es Maribel Rosa. Así que hoy participó en un proceso democrático, en el Partido Acción Nacional y gracias a la confianza de la gente militante, pues hoy soy presidenta, sin duda es un compromiso enorme pero asumo el reto asumo el compromiso y sé que va a haber resultados el tema es seguir sumando el tema es fortalecer y vamos a hacer un partido fuerte un partido competitivo en el 2024 les gracias. agradezco mucho el apoyo y la confianza